Yo te recuerdo, Lorena Borjas, nuestra adorada directora, una gran líder, una gran luchadora. Todas te extrañamos. La obra que siempre desarrollaste, favoreciéndonos a todas y cada una de nosotras, independientemente de la nacionalidad que viniéramos, siempre tuvimos una voz de aliento contigo. Contamos con tu apoyo. Te vamos a extrañar. Lamento también, amigas, que han fallecido víctimas de la violencia por la discriminación por el machismo por la intolerancia esperamos que con la lucha continua superemos ese estigma y sigamos adelante sirviendo a nuestra comunidad a todo nuestro colectivo con organizaciones como transgrediendo como voces latinas y como otros grupos que estamos encargadas de ayudar de transmitir mensajes positivos y de que nuestra comunidad crezca libre de odio, libre de venganzas, libre de acechos de personas intolerantes. Unámonos chicas, que siempre sea escuchada nuestra voz, que nunca desfallezcamos y que legados como el que dejó Lorena, Lorena Borjas para nuestra comunidad y especialmente para nuestro grupo Transgrediendo, se mantenga. Un beso para todas. Un día de recordación muy importante para todas nuestras hermanas que han muerto por todo tipo de circunstancias, por violencia de género, por machismo o por intolerancia. Bye.